Como castellano desarrolló la tecnología, Internet fue creado por y para varones cisgénero, heterosexuales y occidentales. Generando que a la fecha Internet no sea el espacio de memoria, creación e expresión libre, accesible y segura para todos, todas y todas. Este es un momento histórico. Desde Latinoamérica nos encontramos derribando obstáculos y reduciendo las brechas que nos distancian en la Internet por la cual estamos trabajando. Entonces, ¿es posible tener una Internet femenina? Desde Latinoamérica? ¿Es posible? Acompáñanos a descubrir cómo hacemos posible un internet feminista desde Latinoamérica. Este 17 de mayo a las 18 horas, Argentina, por el canal de YouTube de Mellas Chicas.